Y hablamos al principio que nosotros morir tranquilamente con en paz es manera de dejarles una herencia muy importante. La herencia de saber que mi mamá siempre hubiera estado bien. No sufría. No estaba ¿no? con conflictos, no queriendo irse, con pelea interna. Ella sí estaba bien y parcialmente es para ellos también tener confianza que el dharma realmente funciona. No eran meros spas que estábamos haciendo nuestros retiros, sino realmente uno se puede preparar y darles confianza no solo en el dharma, sino en la capacidad de cualquier persona lograr un estado de sabiduría y paz en su vida es que la muerte no tiene que causar pánico. Y estas, estas perspectivas nos hacen contemplar cuál es la herencia principal que estamos dejando por atrás. Y muchas veces, que es muy chistoso, Pensamos que la herencia son las casas y los dineros. Pero de la interdependencia vemos que nuestra vida tiene muchas consecuencias en muchas direcciones y estamos dejando mucho por atrás. Todos los plásticos que usamos estamos dejando por atrás por siglos. Pero también Todas, to, todas las personas que sanamos y todas las personas que animamos y todas las personas que ofrecemos algo positivo forman parte de nuestra herencia. Y si sí, la muerte nos puede ayudar en ver que no somos nosotros un centro hacia lo cual estamos tratando de atraer todas las cosas buenas como imán, sino formamos una fuente de cosas para otros. Y si vivimos de esta manera, podemos vivir muy bondadosamente. Si vivimos bondadosamente, podemos morir bondadosamente. Los dos son juntos. Pero lo que vemos en el trabajo con los testamentos y con, imaginando que... ¿no? qué pasa después qué vamos a ¿no? van a hacer con nuestras cosas etcétera lo que nos complica es este sentido de que es mío lo que hace doloroso la situación con los familiares es que son mí, es mi hijo mí, es este mío esta, este apego, esta sensación de que te pertenece a ti que nunca era el caso aun si los hijos se formaron parte de tu cuerpo esta mente vino con su propia historia y lo cuidaste mientras estaba en tu custodia como es, hacemos con las cosas no somos pertenencias la una al otro y esta sensación de mío nos hace sufrir mucho tenemos esta eh, historia eh, famosa de lo que pasó a Kampopa su mujer estaba eh, tenía una enfermedad muy dolorosa yo estaba sufriendo, sufriendo, sufriendo pero no estaba soltando y ya había pasado hace largo tiempo su momento de ya ir tranquilamente y Gapoba era médico y se dio cuenta que médicamente ya está luchando en un momento en que no hay ninguna posibilidad de recuperarse de esto era una epidemia y miró a su mujer y finalmente le preguntó, querida, ¿qué es lo que tú no quieres dejar por atrás? ¿Estás sufriendo tanto? ¿Es el momento de soltar y ¿Por qué no? no lo estás haciendo? Y sus hijos ya habían fallecido por la misma epidemia. Era su apego para él. Y él pregunta: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Cuando tú te vas, yo me voy a ordenar de mujer. Yo no quiero hacer otra cosa en esta vida que practicar el Dharma. Esto es lo que voy a hacer. Y él llegó justo al asunto: era su apego para él. Incluso la idea de que él puede tener otra esposa mientras ella no está. Esto era lo que ella le estaba agarrando. Y ella comenta, es un compromiso muy serio. Yo creo mejor que hay testigos. <risa> <risa> en serio, en serio. Está en, su, en todas las biografías. <risa> Y él lo contó después, y dijo, está bien. ¿No? En vez de reaccionar, como tú? ¿Quieres? Cómo, ¿Cómo tú me dudas en este momento con algo? Mira, ¿cómo? ¿No? Está bien. Lo que ella necesita para realmente saber. Y esto era el dolor de mi mí, hijo, mi amigo. ¿No? Y si no es mío, nadie más lo puede tener. ¿No? Así. Le queda no saltando, no yendo en paz. Y él llamó a su tía, la tía de la mujer, como testigo. Y juró que se iba a ordenar después. Se iba a convertirse en mujer y dedicar toda su vida. Y por lo tanto, tanto tenemos el imagen que estamos recibiendo, ¿no? Tanto, todo, todos los linajes vienen del campo. En un sentido, vino de su experiencia en ver ¿no? este sufrimiento. Pero también para nosotros es una gran acción. ¡Qué mío! De fuerte. Y por lo tanto, esto de dejar por atrás, de soltar esta sensación de posesión, de necesitar para uno. Sin embargo, el concepto de mío solo podemos deshacer o eliminar cuando eliminamos el concepto. A mí me pertenece este mí. Es la raíz del mío, de lo mío, de esta sensación. Y lo que finalmente nos hace sufrir en el momento de la muerte es lo que causa todos los demás sufrimientos durante la vida. Es este aferramiento a mí, yo, yo soy esto, yo soy esto, aquí yo. Y hay varias formas en que podemos resumir las enseñanzas del Buda, y creo que esto sería una muy válida: que todo el sufrimiento viene de aferrar. todas las enfermedades la pobreza los secuestros problemas en la familia pérdidas Pancrupsia. Todo ese, eso que parece completamente exterior. Sabemos que la causa raíz es nuestro karma. Es porque estamos renaciendo bajo el control de karma. Impulsado por karma que se está madurando. Con todo el karma del entorno. Con todo el karma que... Que hemos creado en vidas pasadas y seguimos creando. Somos sujetos como palitos en el océano, somos sujetos a lo que nos sucede. Sin embargo, ¿por qué creemos cargo negativo? ¿Por qué? porque nos superan las emociones problemáticas la aversión, la agresión, la ira celos orgullo y surgen estas emociones, esta clase de emociones porque estamos apegados a cierto trato, a cierta manera en que me deben de hablar, a cierta... tener algo, tener a alguien. Viene de apego. Y apego viene de esta mente que piensa que yo necesito esto para estar bien, sin esto no voy a estar bien. <risa> es este yo infantil, pero es esta sensación de estar dualísticamente separado, y porque es un estado de aislamiento doloroso, buscamos tratar de tener cosas, gente cerca, para no sentirnos desconectados. ¿Y qué es lo que nos hace sentirnos desconectados? Es este hábito tan profundo de yo y yo y que yo necesito, y que yo... No me hablas ahora, estoy pensando en lo que yo necesito. <risa> y así, este mentalmente rechazando las conexiones que están todo el tiempo continuamente, que no vemos, por Y todo el karma aún con todo este karma negativo hecho, cuando surgen situaciones como enfermedades, como problemas de la familia, como todo esto, como flechas que se nos están llegando, nuestra mente tiene la capacidad de transformarlo en flores. La mente tiene esta capacidad todo el tiempo. ¿Por qué no lo hace? Me están tirando a mí. ¿Por qué me están tratando así? Esto es terrible. Y ya aferramos a yo y lo mío y lo que yo pienso debe de ser. Esto es lo que hace doloroso. Todo lo que experimentamos. En vez de ver todo como lección que todos estamos tratando de sanarnos y, y y hacernos más sabios. Y todo podemos aprender cómo, cómo liberarnos. Y todo es combustible por esto. Pero cuando yo, pero yo, pero porque yo, con este ego, todas las flechas son flechas. Y no pueden ser otra cosa. mientras con una mente que suelta esto y ve que no. De hecho flecha está hecho de madera. Y cómo se llaman estas las plumas. Es un árbol volando. ¿Sí? ¿Y qué es una flor? Es un árbol volando. Y si tenemos la capacidad de detener las flechas, pues, ¿qué? no son nada espantosas. Si tenemos algo, pues ya lo paramos y ya. No tenemos, no tenemos que ponernos en angustia y ansiedad y todo. Nos podemos después enfocarnos, ¿por qué? ¿Qué estás tirando flechas? ¿Qué te está pasando? Y realmente llegar al asunto. <coughs> y si no hay yo, esto es lo que pasa. En vez de todo el dolor, ¿por qué está? Estoy, no debe decir no no, no, no, no. ¿O sea, ¿Qué le pasa? ¿No? qué esta persona tiene que está actuando de esta manera que yo puedo hacer para ayudarle. Y si todos empezaríamos a reaccionar a los daños de esta manera, la causa del daño, fácilmente la humanidad en cinco generaciones ya podemos cambiar, podemos parar toda violencia. Si esto fuera el compromiso que todos tuvimos, en vez de estar basándonos en lo que me pasa a mí y lo que me hacen a mí, si nuestra reacción completamente <coughs> espontánea es ¿Qué le está doliendo? ¿Qué yo hago para ayudarle? Si esto, si tuviéramos todos como humanidad esta reacción a daños res resolveríamos los problemas muy pronto en vez de simplemente darles más causa de sentirse amenazados y maltratados y menospreciados, etc. Y es así de sencillo, pero no lo hacemos. Y por lo tanto, si queremos culpar todos los problemas sociales, todos problemas, los problemas personales, hay una sola causa. En la vida, en el momento de la muerte, esto es el peligro más grande que hay. El hecho de que estamos muriendo no es un peligro. Tarde o temprano iba a pasar. No es la primera vez que morimos ni la segunda ni la tercera hemos muerto veces incontables muerte ha sido el fin de todas las vidas que tuvimos y hemos tenido vidas incontables como cuántas veces hemos fuimos a dormir. Y al otro día despertamos. En solo unos, un milenio, hemos tenido más muertes que hemos ahora tenido momentos de ponernos a dormir. Especialmente si compramos las siestas. Es así de natural. Todas, todas, todo lo que nace, todo lo que empieza con un nacimiento termina con una muerte. Es completamente natural. Esto no es el peligro. Como en toda la vida, lo que nos pasa en el momento de la muerte, el peligro es Cómo nosotros reaccionamos a la experiencia. En, los, en algunos textos lo dice He muerto tantas veces para nada sin beneficio. Es algo que los bodhisattvas se les dicen para animarse, y si muero ayudando a otros, ¿cuántas veces tenía la oportunidad de fallecer así? Lo tomamos. Y no, sí, pero si yo hago esto, yo me puedo enfermar, yo me puedo asentar, yo me puedo. <coughs> okay. Si esto es porque fallecemos, entre todas las muertes que hay, es una buena muerte. está este señor no me acuerdo su nombre en el 11 de septiembre no, este <coughs> el, el hombre el hombre que no pudo caminar era puertorriqueño, viviendo en Nueva York y se supone que era persona bastante poderosa porque fundó el primer eh, banco de inversión, banco, banco de inversión, no los bancos de ahorros privados sino los bancos que invierten, ¿sí? banco de inversión. Él fundó el primer banco de inversión en los Estados Unidos, fundado por una persona de color. ¿Qué dicen en español también? Persona de color. Era el primero. Y es de Nueva York. Uno no logra tener su propio banco de inversión sin ser una persona fuerte. y era exitoso. Tenía sus oficinas en, el, en la torre. Los, las torres gemelas. Y estaba eh, en el trabajo cuando llegó el avión. Y su oficina estaba debajo del avión. Así que había la posibilidad de escapar para todos. Y al principio había mucha confusión, la gente no sabía, salimos, no salimos. Y en ciertos países había este anuncio, quédense en sus lugares, manténganse tranquilos y esperen más instrucciones. Así que en vez de ir bajando, había muchas personas que se quedaban. Quedando. Y en su oficina eh, él tomó una decisión, ok, ya no esperamos más, vamos bajando. Y él, obviamente, de ser el dueño, el fundador, el jefe de todos, eh, tenía cierto liderazgo y estaba diciéndole que ahora dejen sus cosas y ya vamos bajando no, dejen las cosas y vamos y los, como los organizó y había uno, un chino, un sí, chino. que era paralizado con, con ansiedad y me dijo no, no, no, los, yo espero los bomberos porque no ellos saben cómo hacer yo les voy a esperar, no, no, no y dijo no no vas a esperar a los bomberos, vas con nosotros. Y tú vienes conmigo. Y tomó como, como por su voluntad, de tomó, no, vamos. ¿No? Y este, esta persona china se, ¿no? ya, como se, pero se despertó de esta ansiedad y dijo, oh, okay, okay. Y quedó pegado al lado de este señor, de este puertorriqueño. y fueron bajando. Pero bajan las escaleras cierto tiempo y hay o hay mucho humo o había obstrucciones. Pero hay muchas escaleras en, en las torres, así que sales en un piso y buscas otras escaleras. ¿No? Y había mucha confusión, pero sí fueron bajando poco a poco. El grupo empezó a dividirse. ¿no? No, demasiado personas para mantenerse todos juntos pero este chino se quedó muy pegado al puertorriqueño, al jefe y fueron bajando y en cierto momento encontraron eh, un señor grande, gordo un señor gordo que tenía como 50 años que no era persona en traje, sino eh, resulta que era una de las personas que, que eh, trae las cartas, la posta. Mensajero. Mensajero. Persona. Los, la mayoría de los mensajeros en estas oficinas es gente muy joven que apenas está empezando sus carreras. Pero él, él era la persona grande. Y esto era el trabajo que él pudo tener. Y era gordo. Y estaba parado en las escaleras. No, bueno. Y este puertorriqueño cuando lo veo, me no, pues dije, necesitamos todos bajar, mira, a venga, ¿no? Y resulta que este este mensajero eh, se llamó Héctor, también era latino. Y Héctor le mira, el puertorriqueño, y le habla en español, no sé, pero no se reconocieron, Nueva York, ¿no? se hablaron en español. Es que no, ayúdame, yo no puedo más, ayúdame. Y aunque este puertorriqueño tenía la responsabilidad para todo su grupo, en, al principio lo tomaron a, a los hombros y trataban de apoyarle. Pero él no pudo, era, No, ya, son muchísimas escaleras, ¿no? y el humo y todo, y no pudo más y el puertorriqueño le dice al señor siéntate y le tomaron por los pies tratando de jalarle abajo porque ya era obvio que necesitan salir ya más y más personas estaban conscientes de que esto no era bien no era nada bien, se estaba llenando de más y más humo y, Y estaban tratando de ayudarle. Y en cierto momento el puertorriqueño dijo a todos los demás en su, en su oficina, siguen bajando. ¿No? Y este chino, ¿no? por su temor, no, no quiso ir. El puertorriqueño se quedó con el chino. Estaban haciendo todo para ayudar a este señor. Y finalmente ya se estaba acercando a este momento en, en que ya era muy tarde y los bomberos ya empezaban a subir, diciendo a la gente, los bomberos subían sabiendo que no iban a volver a bajar. Estaban subiendo para asegurar que la gente que estaba todavía vivo van bajando lo más antes posible, ya no toman descansos que van, porque sabían, por la ingeniería electrónica, sabían. Con la cantidad, cuando se dieron cuenta de dónde vinieron los aviones, esto era el momento en que todos sabían con la cantidad de, de combustible que había y con esta, la, como la temperatura de la quemadura, el, incluso el, el hierro que sostenía la, las torres no iba a aguantar y que no ya no era no iba a ser posible apagar ninguna ningún fuego. Además, las torres están llenas de papel, y papel es muy buen combustible. Y los bomberos van subiendo. <coughs> y cuando los bomberos ven que ellos están haciendo, un bombero les comentó a los dos, creo que después no, no creo, quizás no le respondan porque sabemos Les comentó muy fuerte, a este puertorriqueño, al chino y, y a Héctor. Esto va a caer, déjalo, y vayan rápido los dos ya, déjalo, él no va a poder, pero ustedes dos se tienen que rescatar, ya, ya, ya. Y les habló groseras, para, ¿no? para que se vayan, déjalo, vayan, vayan, déjalo, vayan. Y Héctor cuando yo estudio no me dejes, no me dejes solo, no me dejes. Y sin pensar, sin esperar, este puertorriqueño le comentó a China, ahora tú, tú te vas. Yo me quedo aquí, tú te vas. Vaya, y este chino otra vez porque era persona que necesitaba una autoridad de decirle qué hacer y cuando la autoridad le dice, no, lo hace. Y el chino se, se bajó. Se rescató. Por esto tenemos este cuento, esta situación que salió en los, los todos los periódicos. Y el chino se salvó. El puertorriqueño que tenía un banco de inversión, tenía dos hijos pequeños, tenía esposa. Y se puede debatir sus responsabilidades, bla bla bla, ¿no? Pero una cosa es muy, muy clara para mí, que ese puertorriqueño un día iba a morir. Pero esa muerte era una herencia increíble para sus hijos. Este señor, este puertorriqueño, es héroe en la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Y no solo la comunidad puertorriqueña y sus, sus hijos van a ser muy muy orgullosos que era mi papá y creo que para este señor este puertorriqueño él sabía exactamente qué estaba haciendo él sabía Y aunque era católica, no era budista. Yo creo que podemos decir que de, de todas las muertes posibles para este Señor, Él se escogió una muy, muy buena muerte. Y quizás también. la certidumbre que no iba a poder vivir con él mismo si él sabe que él dejó a alguien a morir solo alguien que obviamente estaba rigado. pero el asunto es que a morir. Si morimos bien o morimos <coughs> con pánico, va a depender del grado de, de aferramiento que tenemos. y cuando decidimos conscientemente prepararnos para la muerte y a la misma vez aprender a vivir bien, el cuarto poder que es lo de reprochar el ego Es un poder que llega directamente al asunto. Y en tibetano la palabra que usan es una de estas otras palabras que está compuesta de dos otras palabras. La primera palabra es algo que quiere decir como erosionar como Decir? wear away. Desgastar. Desgastar. Es intencionalmente. Desgastar. Desgastar. Tú haces así y finalmente ya se queda más y más como. Delgadita y. Delgada y. Desgastar. Desgastar. Corroer, erosionar desbastar y indica que la este yo, esta sensación tan fuerte que tenemos es resultado de hábitos mentales y trabajando en este nivel de nuevos hábitos la podemos finalmente desgastar o erosionar. Y lo hacemos conscientemente identificando la causa de los problemas una y otra vez en la vida. Y cualquier problema se nos surge, nos podemos decir el porqué. Estoy sufriendo, es mi ego, es mi yo. Y ego no en el sentido de grande, también es este, no muy pequeño que está conscientemente, constantemente quejándose y necesitando. cuando hay conflictos nos decimos esto es doloroso para mí, ¿por qué? por el ego y nos ponemos en conflictos por el ego, por este yo cualquier situación para las enfermedades nos acotamos. la causa de raíz es yo las ansiedades, estuvimos del yo, de ninguna otra cosa, y no culpamos a las situaciones, a las otras personas, a los padres, a los jefes, a la pareja, sino al yo, a este aferramiento. Y nos entrenamos a correctamente identificar la raíz de los problemas. Porque la función del yo, una de las funciones del yo, es tratar de convencernos que el problema son ellos y otros, pero el problema, cómo alguien puede estar bien cuando hay tanto ruido en el mundo? y cuando la comida siempre llega tarde y habla de cualquier queja nos inventamos nos molesta por el yo, por ninguna otra razón y cuando llegamos al momento de la muerte y no queremos dejar por atrás y tenemos este temor de que ya no vamos a existir. ¿Qué es que no va a existir? El cuerpo no va a existir. Lo que no va a existir es este yo. Y en la... En la... En la filosofía hemos visto en las enseñanzas sobre qué es este yo que no existe, de qué es la vacuidad vacía, identificamos dos formas de yo. El yo imputado y el yo innato. Así lo traducen los dos, Dios, dos niveles, sí. imputado, imputado, que lo explican a veces como enseñado. y el otro que es mucho más sutil que sentimos como intuitivo Instintivo. Instintivo. Instintivo. Instintivo. y la segunda que es más fácil a reconocer e identificar es todo lo que vemos como nuestra identidad Es todo lo que a lo largo de la vida otros nos han dicho y nosotros mismos nos dicen, yo soy esto, yo soy mexicana, yo soy mujer, yo soy de buena familia, yo soy cualquier aspecto de la... De la identidad que tenemos esto forma parte de nuestra identidad clase género raza parece tan natural pero son identidades el cuerpo es un asunto pero la identidad de género que adoptamos es completamente fabricado. Por esto de una sociedad a otra es distinta. En diferentes tiempos es distinto. Porque son fabricaciones. Una mujer debe de tener tales y tales cualidades y tales y tales conductas. Así se forma una identidad. y Yo soy mujer de... Por lo tanto, yo necesito tener todo esto. Y asimilamos estas identidades y vamos actuando de tal manera y vamos limitándonos y defini definiéndonos y pensamos que esto soy yo. Pues así soy yo. Y lo hacemos no solo con el lo hacemos con los... los ...papeles que adoptamos a lo largo de mi vida... ...yo soy un papá... ...yo soy un padre... ...yo soy una abuela... ...y en distintos momentos y contextos... ...esas identidades se nos hacen muy fuertes... ...y son las maneras en que construimos... ...identidades... ...y por lo tanto esta este forma de yo se define como imputado o enseñado lo traduce como fabricado que es es precisamente el asunto, está fabricado nadie nace como Francisco no nacimos con un nombre que surge desde dentro de nuestro ser Aun si los padres escogieron el nombre antes de nosotros nacer, no somos nosotros la base natural, digna de tener tal etiqueta, tal identidad. Y la alucinación de las identidades es que sí, pues yo soy esto. ¿Quién más va a ser esto? Soy yo y pensamos ¿no? que ser mexicano o ser cubano o ser colombiana o ser lo que somos es lo que somos, ¿no? naturalmente así somos esto soy yo como yo puedo ser otra cosa y aun cuando cambiamos de papeles en la vida y la identidad obviamente cambia Seguimos pensando que es natural, que esto es lo que soy. ¿No? Cuando dos personas se casan y toman una identidad muy fuerte de esposa o marido, y toman muy serio esta identidad, lo abrazan, lo viven, lo... Es una... Identidad que fabricaste, adoptaste y ya estás cargando, pero no es algo que satura tu ser. Y si miramos cómo es que nosotros somos estas, tenemos esta naturaleza luminosa sin límites, sin límites. ¿Cómo es que nos limitamos? Nos limitamos precisamente con las identidades. Pensando que esto soy yo. Y todas esas identidades, todas, todas las identidades fabricadas que tenemos en esta vida, muere todo esto dejamos por atrás y si pensamos en el momento de la muerte de es, que esto soy yo entonces sí estamos falleciendo pero si nos damos cuenta que esto no soy yo eran las identidades que yo agarré en esta vida pero yo no soy esto era una manifestación que yo vivía del potencial infinito que tengo. Y esta luminosidad, esto, si vamos a tener una identidad, al menos que sea lo que menos nos limita, y que sería más válido como base de designación de Porque la luminosidad es lo que sí sigue. Y la virtud y la, la, los hábitos y todo lo que formamos, esto sí sigue, pero la identidad no. Vamos a nacer en otro cuerpo, quizás con ese género, quizás con otro género, quizás humano, quizás no humano quizás mexicano, probablemente no mexicano, hay muchos otros países. Y México sí es poblado, pero no tan pobre. Y muy posiblemente en otra raza, en otra clase económica, social. Son cosas puramente fabricadas eran pedazos de madera que asambleamos para construirnos un lugar para esta vida, pero esto no es lo que va con nosotros lo que puede ir con nosotros. Es nuestro corazón cálido. Nuestra botichita. Lo demás no importa. Realmente no importa. Si nuestro compromiso es renacer en la forma que va a ser de más beneficio para los seres, ¿qué nos importa si somos mujeres u hombres, si somos altos o bajitos, si somos... No importa. Esto no es lo que importa. Y para nada. Y también tenemos la otra Identidad, la otra yo, el otro yo, que es más instintivo. Que no necesariamente tiene una identidad específica que podemos señalar con el dedo. Y esto también nos puede causar muchos problemas en el momento de la. Simplemente esto, sin saber qué es esto, pero hay algo aquí que no queremos soltar. Y este yo instintivo es lo que podemos percibir precisamente cuando estamos, el ejemplo clásico, estamos al lado de un precipicio y casi creemos es este, esto también se puede convertir en problema. Y es precisamente este que es la raíz más profunda, la raíz más raíz de todas las raíces de los sufrimientos. Y es este, esta sensación de yo que realmente podemos desolver cuando simplemente amamos otro nosotros. No, es, simplemente desaparece. Cuando es amor auténtico, incondicional. Lo que pone condiciones al amor es cuando empieza a surgir este yo. y ya estamos, y ya tenemos la base para pegar y por esto el hábito de entrenarnos a reconocer esto es mentira total no existo así y es esta sensación del yo instintivo que desapareció por completo en la noche de la iluminación del Buda. Finalmente logró mirar mucho más allá de las identidades fabricadas y mirar a esto también. Qué sutil. que la mente tiene que ser ya muy entrenada y pero más nos sensibilizamos a la presencia obvia de la interdependencia, más nos vamos protegiendo frente a esta percepción. Y más identificamos que precisamente este, esta sensación de un yo aquí, esto es lo que pone en movimiento a todos los... Verso de Shantideva. Dos versos. Si todo el daño, miedo y sufrimiento de este mundo surge de aferrarse a la identidad, ¿para qué me sirve ese gran demonio? Si no lo abandono completamente, seré incapaz de poner fin al sufrimiento. Igual que si no me alejo del fuego, no podré evitar quemarme. Y es una perspectiva contra la ordinario que tenemos. Que para protegerse frente a sufrimiento, amenaza, todo, necesitas más defender la identidad que tienes. Es completamente al contrario. Y para poner en práctica el poder de, de reprochar el ego, Parte es de simplemente formar un hábito de cuidar la interpretación de tu propio sufrimiento. Lo podemos hacer activamente cualquier sensación desagradable. Esto es el Cualquier ansiedad. Ah, aquí está el yo. Y culpar, si vamos a culpar algo, lo culpamos a lo culpable, que es este yo? Vamos a por el coche con frecuencia dice, dar las enfermedades a Dios, da los problemas a Dios. Y cuando estamos activamente practicando los cinco poderes, cualquier problema que esté desagradable para el yo es muy útil para nosotros, las personas que queremos ser felices y bondadosas. Primero nos identifica, aquí está, esto es el blanco, todas las flechas a esto. Y más pronto se destruye, más feliz voy a ser yo, bueno no yo, nosotros. ...y es cultivar un hábito de convertir nuestra interpretación. Que yo no quiero ya construir una vida en que... ...este yo esté a su gusto todo el tiempo. Las personas cuyos yo están al gusto... ...las personas que logran agradar sus yo muy exitosamente... Son demonios. Son Hitler y Stalin y gente que no le importa qué hacen a otros, así. Porque yo más feliz es soberbio total. Y esta persona tampoco es feliz, pero su yo está muy agradado, muy consentido. Si sí, activamente, activamente identificamos el problema, el demonio, verdadero. Y ya no, no nos identificamos con esto, con esta voz infantil dentro de nosotros. pero yo bla, bla, Y en el momento de la muerte, podemos incluso sentir, ahora voy a dejar todo este hilo por atrás, y solo el ser luminoso va a ir. Y sentimos que esto, ¿no? esto es lo que queremos, identificar. Sin embargo para practicar el reprochar el ego en el momento de la muerte, cuando estamos ya entrando en el proceso, es de generar la actitud de este puertorriqueño. De convertir incluso la muerte en benéfico para otros. y simplemente generamos la actitud de que yo estoy muriendo para otros para el beneficio de otros voy a usar la experiencia de fallecer para despertar para el beneficio de otros para identificar la raíz de mis problemas para el beneficio de los otros con la aspiración de poder renacer donde quiera que sea de beneficio. No queriendo volver a renacer cerca de los familiares para volver no a verlos pronto, sino donde quiera que sea de beneficio. Donde Y cuando nos ponemos más egocéntricos podemos estar conscientes que el ego se, se está haciendo rebelde, como un niño travieso que no logró tener los dulces que quiso y se está causando problemas. Y estos son los consejos de, de, de romper el el un lama bastante excéntrico. Él, se, él dice, dijo que nos gusta, nos gusta escuchar música. Pero en vez de siempre estar tratando de agradar el ego con música, mejor que nos, en vez de música, nos susuramos continuamente culpando el ego. Él dijo, y si la gente te ve susurrando contigo misma, esto podría ser muy buena manera de ser un bodhisattva excéntrico. Un bodhisattva excéntrico. Susurrando. ¿Viste ahora? Tú no quieres hacer esto, eso es ego es un juego, por eso llevamos susurrando. Pero sí lo podemos convertir en un juego de ver cuántas veces en el día identificamos lo, que los problemas tienen su raíz. Aquí. Esto puede ser la música que nos acaba. Y más identificamos que el problema viene del ego, del egocentrismo, de buscar nuestros intereses, más claro se nos debe hacer que la cura es simplemente identificarnos con otros. No en un sentido ordinario. Sino de reconocer que no hay yo aparte de otros. Y por lo tanto, lo que tiene más sentido de todo lo que puedo hacer es trabajar para los demás. Ser causa de felicidad para muchos. Yo soy una persona falleciendo de todos modos iba a fallecer si con mi muerte yo puedo acompañar a Héctor yo puedo inspirar a muchas otras personas de que la dignidad de la muerte de una persona que reconoce que abandonar a otra persona sufriendo no es digno una vida humana y que mejor que la vida sea corta pero que se expresa con amor que esto es increíblemente noble y sabemos con ciento este puertorriqueño tuvo un renacimiento extraordinario esto Podemos estar completamente seguros, él no tiene nada que temer. Estaba falleciendo con, con amor y con cariño por una persona desconocida. No se conocieron. Compartieron idioma, pero no clase, no muchas otras cosas. Logró simplemente ver la humanidad de este Señor y no le iba a dejar. Punto final. Muy sencillo. No había ningún conflicto, no se puso a pensar, no dejó mensajes con el chino para. No, sino que tú vas, yo me quedo. Sencillo, muy, muy sencillo. Lo que hace todo complicado es este tanto de, ok, yo cedo un poquito porque tú, yo veo, tú quieres ser un héroe, ¿eh? pues está bien, pero para mí necesitas hacer tal Bueno, pues, dé mensajes a este chino para... ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? Muy, muy sencillo. Y este hombre era completamente preparado para su muerte. Aun si su momento de preparación empezó con su encuentro con Héctor y el surgimiento de amor en su corazón, aun si antes de esto no, no había estado preparado ni pensando en la muerte, aun si esto era su preparación en este tiempo en que tomó la decisión, yo no puedo. simplemente ver que tener su bienestar al costo del sufrimiento de otra persona simplemente saber esto ya estamos preparado para una buena muerte una muerte increíblemente noble y no estamos buscando una buena muerte Y aún si no vamos a tener condiciones tan dramáticas, podemos permitirnos estar inspirados por la posibilidad de usar nuestra vida y de usar nuestra muerte como acto de cuidarnos.